Adelante, COIN ha informado que uno de los últimos asuntos... ...tratados con la Corporación Municipal y el colectivo COIN Emprende... ...ha sido la creación de una moneda local... ...a propuesta del equipo de gobierno. En la jornada de hoy jueves se mantendrá un nuevo encuentro... ...para analizar las experiencias ya puestas en marcha... ...en otras localidades. Viendo que la propuesta planteaba contar con una entidad financiera... ...como intermediaria y que ésta cobraría comisiones... ...por dicho movimiento... ...y además conocíamos de primera mano alguna propuesta... De, de moneda local y social, porque habíamos trabajado el tema para una moción que se presentó en la legislatura pasada, propusimos a Coín Emprende que para la próxima reunión contáramos con Iván Salvia del colectivo Algarvía en Transición, para que nos explicara la experiencia y posibilidades de argalve que viene ya funcionando como moneda social y local desde hace varios años. Desde la asociación empresarial se acogió esta propuesta con interés, y será este jueves, la reunión mensual, cuando Iván presente al colectivo empresarial y a la corporación municipal las posibilidades eh, de su iniciativa como moneda local y social.